La gente, ay coño, hola gente, ¿cómo están? Vengo con ustedes un nuevo video. Miren, hoy ya o sea, los tuve unas ganas de grabar un video, loco, una locura, viejo. Tenía demasiado tiempo sin grabar un video. Como pudieron ver en el título y en la miniatura, sí, sí, sí y sí, salió el juego de... Creo que se llamaba Junior FNAF. Creo que lo llamarían Junior FNAF. Sí, este, estoy en un par de youtubers que lo subieron. Rubius, Ro, este, Robles, un par de youtubers más ahí. Randoms, un tipo que también explicó. Mucha gente vi en YouTube que están subiendo el juego de Junior. Yo no sabía que había salido. Apenas vi videos que gente está subiendo eso de que Junior salió. Yo dije, listo, no descargué el juego nada, no dice nada. Apenas lo estoy descargando. Literalmente, o sea, en la pantalla, no creo que lo van a ver ahorita, pero... Estoy descargando el juego de FNAF. No sé por qué está tardando un poquitín, pero... No sé, no tengo ni idea. Pero literalmente estoy descargando FNAF. Creo que ya se descargó. Bueno, gente, como pueden ver, aquí dice... Note. junior was made on Windows 10 desktop. En... No lo voy a leer en inglés, boludo, porque si lo leo en inglés no lo van a entender una poronga, viejo. No lo van a entender una poronga. Journals lo hicieron en Windows 10 desktop. También lo hicieron para buenas, para las mejores experiencias en Windows 11. La gente que juega en laptops, esto tiene... Problemas. El si el tamaño de tu monitor es menos de la calidad que dice aquí, que como pueden ver aquí dice 1920 x 1080, que okay, aquí dice para reducir esto, lo demás. Bueno, o sea, yo tengo todo bien, boludo. No tengo nada, o sea, tengo todo bien seteado, no tengo nada. Así que estoy, vamos para jugar el juego, boludo, porque quiero jugarlo. Para que sepan, yo no sé nada de este juego, yo solamente vi que ya lo habían sacado, vi que gente también estaba jugando y todo eso. ¿Do you plan on recording streaming this game? Sí. Aquí pregunta que si tengo planeado grabarlo o streamarlo, sí. No lo voy a streamear porque la verdad es que me gastaría muchísimo la memoria y quiero que el juego vaya full calidad, boludo, que se pueda ver todo. Warning: Este juego contiene contenido flashlight, lo, este, sonidos altos y jumpscares. O sea, cuando te asustan. Resort en. Listo, ya lo leí, boludo. Voy a poner los dos oídos, así que si me notan gritando, no se preocupen. Juniors. Ok, aquí dice New Game, obviamente, pero antes de ir para New Games quiero darle opciones porque tengo que modificar Volumen, máximo, volumen, máximo, máximo, máximo, máximo, máximo, máximo, full, máximo Off, Windows, Full Screen, 6, eh, todo Bueno, ya creo que ahí está bien, ¿no? Chicos, espero que se esté escuchando bien, man, porque si no se está escuchando bien la cagada mundial Aquí dice que vamos ahí como tipo prueba o saltame la cosa Vamos a ir sobre las pruebas porque quiero saber cómo funciona esto Número 1 se chequea las cámaras de seguridad, obviamente, que es lo que se hace en el FNAF. Número 2. Look for Flixkerrins. No sé qué es eso en español, no tengo ni idea, porque esto es inglés, no tengo ni idea. or Hendrix on cameras. Ok, creo que está diciendo de que tengo que en las cámaras, cuando las cheque, ver que titilen o algo en las cámaras. O marcas de rastreo o algo, no, no, no, no sé qué dice ahí, la verdad. Número 3, Mark the Process Characters on the Laptop Aquí dice que marque el procesador de los, de los personajes en el laptop, ¿ok? Por ahora bien, la verdad es que no tengo ni idea cómo funcionan estos chicos Y yo tengo esto a máximo Si me cago, me cago bien hecho Paso 4, Check de Animatronics eh, está bien Time to time, okay, okay, aquí dice de que cheques la estabilidad de los animatrónicos tiempo al tiempo. Supongo de que eso es cuando los animatrónicos se van dañando o va a pasar el tiempo. Supongo que tienes que arreglarlos, digo yo. Número 5. call the animatronics to the conveyor belt for, Ok, ahí dice de que tengo que llamar a los animatrónicos para el conventor de reparación to make sure they're not hunter, para estar seguro de que no estén endemoniados. Okay. Uy, la animación está buena, eh Está buena la animación, eh 10 de 10 ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Por eso, chicos, esto lo voy a traducir, ok Mi cuerpo Este Mi cuerpo, este lugar Se siente raro La verdad que no sé dónde coño estamos, la verdad Creo que, creo que me siento bien Pero me siento Vacío ¡Ea, loco! alta cara, boludo! Una cara terrible Te quitaron hasta los ojos ¿eh? Nunca he visto a alguien así como tú ¡Ea, loco! Pero ese es Freddy ese es un Freddy, boludo. No sé, no entiendo qué está pasando aquí. O sea, lo estoy traduciendo, pero no sé qué está pasando aquí. Me pregunto si este FNAF Junior va ahí como el, los verdaderos de FNAF, que van noche por noche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué? Gente, ¿esto qué es? Paul que cómo cómo son los animatrónicos eh mira poppet está poppet aquí se carrot case. puedo jugarlo no no ron no cómo que no ron oh no puedo correr no estás no estás esperando de que te mostraras pero yo soy pauler ok vos sos Powler. bueno te voy a llamar Mini Freddy porque literalmente no sé quién vos oh tú estás en The Barrens Creo que está hablando del, del lugar donde donde vamos a entrar ahorita al limbo between life and death Un limbo... Este, este... Un limbo entre la vida y la muerte O sea, que estoy muerto y, Ya lo loco, mire, me me llenó en la mente Que estoy muerto How is Cómo, cómo es eso... Cómo es eso posible? Qué me pasó? Eh, tranquilo little body Tranquilo muchacho Dije limbo, Dije limbo entre la vida y la muerte Tú todavía, tú todavía no estás muerto del todo, significa que volverás a la, este, al mundo de los vivos, puedes volver, a la, puedes volver a, la, a la tierra de los vivos cuando tú quieras. Ok, entonces envíame, envíame de nuevo, no quiero estar aquí, pero no tan rápido, te traje aquí porque necesito tu ayuda para terminar unos trabajos en, en, el, en, el, en el mundo real. Yo no, lo costó esto es demasiado traducción para mi boludo. Yo no soy tan, no soy tan traductator tradu acá. Desafortunadamente no estoy vivo como tú. Yo he estado atrapado aquí durante mucho tiempo. Hasta donde yo recuerdo. I have been to cross path. He estado esperando a través del tiempo para que alguien como tú. Mi, este, para ayudarme entre la. Entre el mundo de los vivos, ¿no? Creo que eso dice ahí. Tuve a hacer una fuerza. Si me ayudas a terminar este. Este, este, este trabajo o problema o negocio lo que sea, te, te, te daré una ayuda durante la investigación. Yo sé de yo sé que los juniors, yo sé que los niños están detrás de mi mano. Go over the, the bed. Están, están abajo de la, de la cama. I transport you back to the real world. Te transportaré otra vez para, para, para, para el mundo de los vivos. Meet back here tomorrow. Te encontraremos aquí mañana. En la noche. No tengo ni idea que verga es esto. Pero supongo de que esto va a ser medio raro. Ya por ya lo veo por, por, por la calidad. Ya, loco, pues está más bugueado, loco. Hasta tu trasero está bugueado. No, no tienes ni cola, boludo. Ok. Eh. ¿Cómo? ¿Tú qué? No, ah, no, mira, no, no funciona como el FNAF. Como, los, como el FNAF de siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Loco, te lo juro que estoy. Te lo juro que estoy cagado, viejo. Se lo juro. ¿Ese no es Bonnie? Ah, no, es ese No tengo ni idea quién es quién es ese, boludo. Juniors. No, Clique el escape no Clique el escape No clique el escape Bueno, es eh, sí, decir, que el escape no Porque que el escape boludo Ok, volvemos a estar en el lugar Open Ok, aquí se convertó en vuelco control Ok, supongo que aquí tienen que pasar las, lo, las cosas o sea, no, no sé, no sé boludo, estoy más confundido Ok, para atrás Los animatrónicos Ah, mira, este es Foxy Balloon Boy No tengo ni idea este es Pope, claramente. Creo que este es Freddy, Bonnie y Chica. Ok, no tengo ni idea de qué tenés que hacer aquí. Ok, tip. Keep on this. Hey, but for tonight let's lock for fresh light lights on the camera sifting. Ok, aquí dice de que toque, o sea, que me fije en las cosas así como de la de las luces que, ti que titilean. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. Open. Ok, aquí no te tiré nada. No sé si tomaría como que este tipo de reactor así. Pero te lo juro que pudiese decir de que... Este no... Creo que esa es chica. Ok, este, este es Foxy. Digo yo, Foxy. Creo que ese es Foxy. Este es Bonnie, obviamente. Pero... Eh, pero... Hay como interferencia. No, no, no sé si la interferencia se cuenta como que... No estoy seguro si la interferencia se cuenta como tipo, como tipo así decir, como que están, como están demoniados, ¿sabes? No sé, si es, no sé si la interferencia se cuenta como que están demoniados. Pero, pero ahora no hay nadie. Eh, ¿Puedo decir que es Foxy? Foxy y llamaría... ¿Cómo? Gente, esto es normal. Ah, estoy nervioso. Esté pendiente, o sea, que me esté pendiente los animatónico y que no toquen el cero, col. No estoy seguro si es Foxy, no te lo juro, no estoy seguro. Pero puede ser Puppet. Pero pará, mano. No. ¡Luco! O sea, que era Balloon Boy? Pero ¿cómo? No entiendo nada Check Balloon Boy, baby. Estabilization is glitches from time to time ¡Oh! Cuando Balloon Boy está, bu está bugueado, se so pasan esas cosas ¡Ah! Ok Creo que más o menos lo entendí Pero... Loco, me cagué, boludo Pero están habiendo varios cortes ahí Ah, y está Foxy Y ese no sé quién es Ok, a ver... Aquí no nada aquí tampoco hay nada the, the ghost has entered en animatrónico ok, una el fantasma entró en un animatrónico creo que ese es... Ah, te lo juro que me está dando cosas ahorita mismo esta verga boludo es que esto es totalmente diferente a como el FNAF de verdad no sé, no, no sé si diría como tipo... ok, a ver mini freddy hey amigo esta noche vamos a darle una vuelta for light freaking. O sea, supongo que se refiere a las luces titilantes, digo yo. Onde cámaras existen. Ok, vamos, dijo que vamos a checar las cámaras. Ok, yo vi en las cámaras y no vi nada. Y por lo que veo todo está normal. A ver, todavía ni no nada. Bueno, o sea, estamos bien. Ok, vamos a, vamos a chequear otra vez las cámaras. A ver qué hay. No hay nada. Diría que ese es Freddy y Foxy No sé boludo, parece un poquito raro la cosa man, porque están titilando cada rato Ok, aquí no hay nada Se me durmiendo Aquí tampoco hay nada Ok Ok, tran Tranquilo pa, viste, soy nuevo acá en esta verga que okay, desaparecieron, no veo a nadie ¿Eh? ¿Ese es qué? ¿Ese es Freddy? ¿Ese sí que es Freddy? Ah eh. Eh, no sé, voy a, no sé, boludo voy, voy a machica ¿Elegí bien? Creo que elegí bien Creo que elegí bien Creo que elegí bien Creo que elegí bien Ok, estamos entre Bonnie, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo saber esto? ¿Con eh... tu qué es? Ok, creo que lo hice bien eh... Ok, Foxy Oh... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé toque, tengo toque tengo a este. Eh, no sé, voy a... No no tengo ni idea, boludo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Eh, voy a ir a por... Pope, no, no voy a Pope. Chica. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo que hice cuando entran No entiendo cómo va esto, boludo, no entiendo Cómo evitar animatónico, cómo se juega... Ok, yo lo que quiero ver es el tic cómo concha se juega esta poronga, boludo Este está, este está bugueada, pero... Bueno, es parte del juego, está glitchado Pero porque es el fantasma, en este caso Oh, eh, o sea, antes. Ah, ok o sea, o sea, cuando a un animatrónico le pasa eso Es porque están demoniados O sea, no es porque está bugueado el juego o algo Oh, ok, ok, ok Ok, ya lo tengo claro tú, al reparar, se, se le suba la estabilidad a tope Y porque si baja a tope la estabilidad Te atacará ese animatrónico, ¿verdad? Oh, ok, ya entiendo, ya entiendo O sea, de que si la estabilidad baja a cero El animatrónico que tú invocaste para que te llegue Te matará Ah, no. Okay. O sea que no, en realidad te va a matar el animatónico que esté en demonio, te va a matar el material que tú mismo llamaste para arreglar. Oh, ok, ok, ya voy entendiendo, man, porque yo estaba más perdido que el, que el hijo de Inver. A night players are oh, ok. Yeah. Ya entendí cómo funciona la cosa. Porque yo estaba perdido porque o sea, porque la cámara normal parecía que estaba titilando y no sé si se contaba de que, está, de que la persona que estaba ahí estaba endemoniada. Oh, ok, ok, ok. Loco, este FNAF es totalmente diferente a cualquier otro que hayan sacado en, este, en el mundo del FNAF, boludo. A ver cómo explico esto. Ok, la primera noche es solamente enfocarte en la, en la luz que parpadea. O sea, cuando la luz parpadea. O sea, cuando la luz parpadea, es, o sea, la cámara, no, es que no sé cómo explicarlo, boludo. Foxy en el lado estaba, estaba en una habitación con la cámara parpadeando. En el otro lado estaba chica sin que la cámara parpadeara. O sea que la cámara que está parpadeando con un solo animatónico en la, en la habitación es el que está endemoniado. La segunda noche van a mostrar lo que vienen siendo las marcas de las manos. O sea, cuando, o sea, cuando tú marcas hacia algo y se queda las marcas de tu mano marcada Bueno. Eso en la segunda noche es lo que vamos a estar viendo. Lo que vamos a ver en la segunda noche es cuando el animatrónico deja una una marca de, cual, de su mano en la cámara. Entonces, cuando tú ves, o sea, dicen de que es fácil porque el animatrónico que tú ves que donde dejó la donde dejó la mano es el que está endemoniado. Volvemos a la noche 1. Ok, ya por lo menos tengo más claro cómo funciona la cosa. ok tengo que recordar Cuando ve cuando vea la cámara Moviéndose Titilando Es el anexo trónico Ok, en este caso Hay dos Creo que esta es chica Ok Aquí está normal No, esto es normal Ok Aquí no titila Pero aquí está Foxy Y chica No sé Creo que ese es ese es Foxy, chica Ok, voy a decir que es Foxy A ver si es Foxy Voy a decir que es Foxy No, nope, no es Foxy Creo que es chica, boludo Creo que es chica, boludo Creo que es chica, boludo Creo que es chica, man por favor dime que es chica, man, boludo. Decime que es chica, man. Por favor, dime que es chica, boludo. Si no es chica, te juro que me muero. Ok, después yo está llegando ya a la sala. Ok. Dame un segundo, un segundo, un segundo. No, esto no. Tengo ya estos. Chica la que tiene menos Ok, dame un segundito que tengo que chequear Aquí Está titilando bastante, boludo Creo que es chica, viejo Porque Foxy no era Ok Foxy y chica están ahí Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie Bonnie Bonnie Llega chica, rápido. Vamos. Era bueno, lo sabía. Chica, por favor, llega rápido, te lo pido. Chica, llega rápido. Chica, llega rápido, te lo pido, por favor. Chica, llega rápido. Chica, llega rápido. Chica, llega rápido. Llega rápido, por favor, llega rápido, llega rápido, llega rápido, llega rápido, llega rápido. Llega, llega rápido, Por favor, llega rápido. Me va a matar. No, le dio el escape. Le dio el escape, no. Bueno, gente, pues... Voy a tener que comenzar anoche otra vez, boludo. Pero tengo que estar más pendiente, vale. Y me tengo que acordar no cliquear el escape. Uy, uy, te estoy tirando. Aquí tiene que haber un animatrónico. Foxy. Foxy. El Foxy y llamo.. Soy buenardo, bro. Soy buenísimo. Voy a llamar a, a Freddy para arreglarlo. No. ¿Por qué clique el escape? No, no, no, no, no. No puedo cliquear el escape. No puedo cliquear el escape, bro. No puedo cliquear el escape. Tiene que ser todo con el mouse. No puedo cliquear con el escape. Eh mira, me apuesto que nadie sabía esa, ¿no? Ok, ya el fantasma en demonio uno. Uy, aquí te tirea chica. Creo que ese es chica. Creo que ese es. Creo que ese es Freddy. Creo que ese es Freddy y llamo. No era, no era. Creo que era chica, ¿no? No tengo ni idea, boludo. No tengo ni idea. Otra vez que escape. Que te lo juro. No puedo que escape, viejo. No puedo que escape, no. Niño! No, no me la puedo creer, no te la puedo creer, no, era Pope, boludo, ¿dónde estaba ese pelotudo? No, no, no, fastidio, viejo, no pasé la primera noche. Es Bonnie. Eh... Ok, tengo el primero otra vez. Estoy bien. Me queda rara. Tengo bastante de ira. Esa ya no sé quién es. Aquí no hay nadie. El ghost entró para otro animatónico. Ok, perfecto. Aquí no hay nadie. Aquí no está ni Dios. Aquí menos. Ok, aquí está Freddy. Que okay, en Freddy no hay nadie. Chica otra vez, boludo. Espera dame un momentito. Ok, chica. ¡Por fin! ¡Por fin! Ana! Por fin, ay gracias a Dios, gracias. Chef. Espera, espera Por fin, viejo. ¿Cuánto, loco, cuánto, loco, cuánto tiempo, cuánto tiempo. Cuánto tiempo tratando de ganar la primera noche. ¿Cuánto tiempo? Quiero saber cuándo. Loco, cuando edite esto, voy a cuánto tiempo. Ay, Dios mío, madre de Dios, por fin. Loco, lo que.. Madre mía. Lo que se sufre tratando de ganar una ronda Lo que se sufre tratando de ganar una sola noche Madre mía de mi vida No, definitivamente aquí dejo el video Aquí dejo el video Aquí dejo el video menos chicos, ya saben Suscríbanse, activen la campanita, denle like a este video Y comenten en el comentario si les gustó este video Así que mano, hasta Dios La segunda o la tercera no me importa Ya después subiré lo, los otros capítulos, boludo Pero literal, este fue el que más me costó las pelotas Adiós